Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un video de un server online 1.4.7 Este no lo han actualizado a la versión 1.5 Y les voy a mostrar todo lo que tiene este server En primer lugar, si sí, tengo un poquito de la Ash, ya lo sé. En primer lugar, aquí están las ciudades Las ciudades, aquí ustedes ponen un clic derecho y seleccionan la ciudad que quieren Aquí está el portal al Nether. El portal al End. Si siguen allá derecho, amigos, podrán ver... El... Bájale bro, bájale La zona PVP. Donde pueden luchar, hacer las luchas, lo que quieran de pelearse. Esta es la torre de luz. Aquí está el banco, eh, en el banco les van a dar todas las explicaciones para hacer trans transacciones y hacerse una cuenta. Y lo primero que deben saber es que primero es que tienen que pasar como por un como por unas normas al comienzo eh, para ver si, si son capaces de entrar al server. Luego tienen que pasar. Siete días en una ciudad nof que se las mostraré, pero solo se las podré mostrar de lado porque no tengo permiso de ir allá directo. Así que nos vamos directo a la ciudad nof. Ponen este botón y nos vamos. Está cargando. Fue un pequeñísimo error. Es que me equivoqué y no era Neuvosiris, sino Ciudad Neuville. Es que yo tengo un poco de lash, así que por eso se me... Bah, es que la lluvia me la lleva el juego. Bueno, ahora sí, en serio vamos. Ah, pero... Hmm. Cortar el video hasta poder ir a la ciudad, no. Hola, Listo, amigos, regresé y aquí estamos en la ciudad Nov. Como les dije, podrán verlo solo por arriba. Y como les acabo de decir también, tengo un poco de flash. Así que miren, esta es la ciudad Nov. Ahí tienen una huerta, una mesa de encantamientos, todo lo necesario para sobrevivir los siete días que tendrán que pasar en este mismo lugar. Ustedes les van a dar una parcela para ver y les cuentan las faltas. Si completan cuatro faltas, no podrán pasar a la ciudad pro y serán baneados. Bueno amigos, y ahora les voy a mostrar eh, las residencias, el lugar donde van a llegar cuando ya sean pros ya se los voy a mostrar aquí está estamos en el ayuntamiento y aquí está toda la residencia 1 de los exteriores en, no hay entrada eh, militaría que también es una residencia ministros constantes como tienda reloj que es para ver eh, competencia de puentes competencia de muros y ahora les voy a mostrar la tienda del server, la tienda del servidor es bonita tiene todo lo necesario para sobrevivir tiene spawn de todos los que todo lo que necesite de mobs de perros cerdos creepers zombies esqueletos todo Tarañas. Y, eh, tiene diamantes Lo único que no hay es madera Refinada, ni madera normal Eso es un, son lo único que no hay En todo esto Y ahora miren, este es La tienda eh, Nos dirigimos al segundo piso Por las escaleras Y aquí está todo lo que, ven con lo que pueden Comprar ¿Ven? Pueden comprar piedra, suministros, todo lo que quieran comprar está acá. Y bueno amigos, ya saben, suscribirse, darle like, compartir para ver. Y si la actualizan a la 1.5 yo les aviso y subo un video de todo lo que actualizaron. Bueno, hasta luego.